La solución es recuperar Guantánamo para nosotros. Esa es la solución al problema. La solución al problema está ahí, en Estados Unidos. Ahí está la solución al problema. La base naval de Guantánamo, territorio del pueblo de Cuba. Fíjate, yo creo que... ...que todos esos millones que han dado esa gente a los grupos de Miami... Se los han dado para que la gente ni piense en el problema q Porque ahí está el problema. Maestro, el inicio es la mitad de todo. Ojalá. Ojalá. Tuve que irme porque tengo... El camión atravesado en el medio y Manolo iba a sacar el carrito de él y no sabe manejar un carro de cambio, imagínate. Ya va conmigo long time ago y no sabe manejar. Me ha visto manejar todos los días de mi vida y el tipo no sabe manejar. Y creo que sí, que esa es la esperanza. Deberían pedir la devolución de la base de Guantánamo. Es la única posibilidad, no hay más ninguna. Ahí no hay ninguna opción. Voy a estar a las nueve de la noche. Cuando la gente esté con más calma, voy a venir. Coméntenme, coméntenme en el chat, por favor, ahí, que vamos a conversar sobre el tema de la base. Por favor, escríbeme para acá. Armando Morales, buenas tardes, Armando. Buenas tardes Armando, ¿qué tú crees de la idea de que los cubanos en Miami salgan a protestar para pedir la devolución de la base de un tratado que expiró hace 17 años ya, 17, 15 y 3, 18, ya hace 19 años expiró el tratado de la base? ¿Qué tú crees? Sería buena idea. Claro que sí. Ahí se puede construir el Taiwán del Caribe. Orlando, yo creo que la idea es genial, pero si, si a los cubanos no le importa nada, yo te voy a decir algo de corazón, yo te voy a decir algo de corazón. ¿Cuál es mi idea? Mi idea, yo, yo quiero llamar a Eliezer, yo los quiero llamar a todos, por eso yo quiero conversar con ellos. Por eso yo quiero que nos juntemos para conversar. Y si ellos no quieren conversar y quieren seguir en el show y en el circo, y no quieren reclamar el territorio de la base y no se quiere juntar nadie. Entonces vamos a hacer las paces con el Partido Comunista. Y no vamos a luchar más contra el comunismo. Y vamos a dejar a los comunistas ahí que le quiten el embargo. Y que se perpetúe la tiranía en el poder. Y vamos allí y no pasó nada. Hacemos una política de, de pacificación. Nosotros no nos metemos en política y ellos no se meten en economía. ¿Y se acabó como los chinos? Porque no podemos nosotros pasarnos la vida entera en esto... No reclaman la base, no se unen, no compran un territorio. No hacen nada para tumbar la tiranía, no se arman. No van a Washington a protestar para que nos permita luchar por las armas. El mismo Chirco para hacer dinero. Entonces mira, yo voy a luchar y voy a tratar de hablar con la gente y después que yo vea que aquí no va a pasar nada, entonces vamos a negociar con los comunistas para dejarlos eternamente en el poder. Porque nosotros no podemos seguir sacrificando al pueblo de Cuba que lleva 64 años esperando y ahí no se hace nada. Y la gente muriendo y la gente pasando trabajo. Nosotros no podemos seguir en esto. Coño, Eliezer quiere conversar conmigo, póngamelo por ahí, dile, dile que me mande el link, que me voy a enlazar con él a mismo jornal, póngamelo ahí, que voy a hablar con él. Los investigadores están perdidos, déjalo que se pierdan, pobrecito de ellos, aquí hay que definir una postura No podemos seguir en eso nosotros, nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo, nosotros tenemos que definir cuál es la posición que el exilio va a tomar con relación al problema de Cuba. Tenemos que sentarnos a conversar para buscar una solución, porque hay que buscar una solución. Tenemos que buscar una solución al problema. Sí, la solución es plomo, pero a ver, ¿de dónde vamos a sacar el ejército para hacer eso? ¿De dónde? No, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Por eso yo digo hay que apoyar a Otaola. Hay que ir a hablar con Otaola y plantearle todo esto. Reclamar la base. Si no vamos a reclamar la base, si no nos vamos a unir, si no vamos a luchar. Entonces lo que tenemos que hacer es sencillo. Pues vamos a pactar con el Partido Comunista. Volvemos a nuestra tierra, no nos metemos en política, ellos no se meten en economía, vivimos como jerarca en nuestra tierra, hacemos un pacto como el Partido Comunista Chino, con su gente, para que nuestro pueblo al menos tenga una vida de decente. Y ya de reconocer que fuimos unos inectos, unos cobardes, unos pendejos, que no supimos unirnos, que no supimos usar el patriotismo para salvar a nuestro pueblo, que el temor a perder la vida y el amor a los bienes materiales en el destierro pesaron más que nuestra historia, que nuestro pueblo, que nuestra causa y que nuestra gente Y se acabó y no se puede seguir jodiendo aquí porque se está muriendo la gente de hambre allí. Estamos atrapados como en la guerra de las trincheras, la primera guerra mundial. Los prusianos, los rusos, los ingleses, los franceses, los, los, los, los austriacos, los, los austrohúngaros y los americanos. Nadie, cinco años atrapados en una guerra trinchera porque todo el mundo tenía ametrallador y nadie quería morir. Al final, para negociar. Chicos. No, chicos, porque mira, mira, yo estoy aquí porque yo soy un patriota. Y no soy más patriota que nada. El deber de un político honrado es buscarle solución a su pueblo. Entonces, si no nos vamos a unir, si no vamos a reclamar el territorio de la base, si no vamos a hacer nada, si la gente no se va a armar, si Milanejo es un loco, si Willy González es un loco Para seguir el mismo circo de Miami Entonces aquí hay una mano sinvergüenza Que lo que quieren Que eso se mantenga así Entonces vamos a reclamar la base Vamos a convocar a la gente para una protesta masiva Para paralizar La Florida completa Para que nos devuelvan la base de Guantánamo Ok, nosotros no nos vamos a meter más con los comunistas. Danos la base de Guantánamo. La vamos a desarrollar. Para sacar de ese infierno a los cubanos que no quieran vivir en esa esclavitud. Y dejarlos allí. O si no, vamos a negociar con los comunistas. A ver, vine una delegación del exilio. Mira, nosotros, ustedes llevan 60 años ahí. No resolvieron los problemas del pueblo de Cuba. Y Cuba está hundida en la miseria. Y nosotros llevamos 64 años exiliados y no los hemos podido derrocar. Estamos en empate técnico. Vamos a negociar. A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Ustedes no se quieren ir del poder. Y nosotros no los podemos sacar. Por la razón que sea, no los hemos podido sacar. Porque la gente no quiere pelear, porque la gente tiene miedo, porque la gente no se organiza, por lo que sea. Ahora, ¿qué vamos a hacer con los 10 millones de personas ahí que se están muriendo? ¿Qué vamos a hacer con los presos políticos? Tú me das y yo te doy, tú negocias y yo negocio. Yo reconozco tu existencia eterna en el gobierno como un partido comunista. Ahora, yo cedo, tú tienes que ceder. Dame la parte para darle vida, dignidad, ropa, zapatos y comida a mi pueblo. El pueblo no se mete en política, tú no te metes en los problemas económicos. Yuliet Cuburriel puede volver con sus millones, como los chinos. En China hay una tiranía comunista. El pueblo no se mete en política y el gobierno no se mete en la economía. Tú no me tocas mis millones, yo no te toco el Partido Comunista. Problema tuyo con el Partido Comunista. Y todos nos hacemos ricos. El pueblo se hace rico y el gobierno se hace rico. Y se acabó, pero aquí no se puede seguir así. Aquí no se puede seguir así. Hay soluciones. Hay varias soluciones, pero no quieren hacer nada. Entonces, si te pones a decir aquí que son una mano de bandido, este encapuchado lo mandaron para destruir el exilio, este es un agente de opinión, bueno, ¿y qué tú haces? ¿Qué tú has hecho? Sin vergüenza. Que lo único que haces es dar muela atrás de un teléfono y no resuelves nada aquí. A mí no me pueden hablar de esto porque yo me, me enseguida yo me, yo me enciendo porque, porque es tan sencilla la cosa. La cosa es simple, caballero. La cosa es simple, caballero. Estados Unidos no va a ceder la base porque no hay voluntad política. Porque en una democracia todo es posible. Porque Estados Unidos tuvo que salir de Vietnam. El pueblo americano se tiró todo para la calle y tuvieron que irse de Vietnam. El pueblo americano se tiró para la calle y se tuvo que acabar el racismo. El pueblo americano fue a la guerra civil y se acabó la esclavitud. Si la gente de Miami se paraliza en Miami, hay que devolver la base. Pero no. Chisme, chisme, chisme, que la gente quiere chisme. Tírame la visa, Piraín. Te enteraste. Así no se puede. Así no se puede hacer patria. Es que imagínate, yo no puedo hacer la directa, yo, yo no sé ni a qué hora transmite a Paola, ni a qué hora transmite el ser. Yo no sé nada, yo estoy transmitiendo hoy porque esto, esto, estoy abajo de lluvia, hace tres días está lloviendo aquí. Y entonces yo no puedo desaprovechar el tiempo que tengo con ustedes. Chicos, que yo, no es que yo me disguste, es que yo no vine aquí a hablar tanto. Yo aquí no vine a hablar tanto Así no se puede Créeme que así no se puede No, esto es una tortura. ¿Con, cuál, con qué próxima protesta van a caer, mija? ¿Con qué próxima protesta, mija? De la Lisa, ¿qué protesta? ¿Tú crees que el comunismo se cae con protesta, mija? El comunismo no se cae con protesta, el comunismo no lo tumbó nadie en el mundo. El comunismo lo tumbó el partido comunista en todos los países comunistas. No te engañes. Ay, mi hija de la lisa, ¿cómo se va a caer eso, mi hija? El comunismo no se cae con protesta, mi hija. De la lisa, pero de la lisa, la lisa es femenino, yo no sabía que, que era masculino, perdóname. De la lisa, la lisa es género femenino. Si hubiese sido de la liso, por eso yo te dije, mija, porque lisa es hembra. Yo sé que es la lisa de, de ahí, pero... Yo sé, así no llegamos a ningún lado, no, Nereida Lavián, cuatro o seis representantes en el gobierno americano, para... eh, eh, Mario Elvira, no, porque ahora pusimos la ley para que, para que nunca saquen a Cuba de la lista del terrorismo, para que siga el show, y el circo. más hambre para la gente en Cuba. Porque las sanciones los castros no va a pasar hambre. No. ¿Donde único está lloviendo con fuerza en Las Bahamas? Bueno, pues estoy en Las Bahamas. ¿Tú, tú eres meteorólogo? <risa> yo no sé, ¿te das cuenta? Porque la gente no dice que estoy en Miami. Bueno, que cojan. ¿Yo tengo el poder de poner un aguacero sobre donde yo vivo? Está bien. Está bien. ¿Te das cuenta que todo el mundo Está lloviendo en todo el área del Caribe, toda la zona de Cuba, las islas San Andrés, el canal de Panamá, está lloviendo en todo el Caribe completo. Es que en Cuba no cae nada que va a caer en Cuba. Yo no vivo en Cuba, caballero. ¿Quién les dice a ustedes que yo vivo en Cuba? No, ya, no, no, no, ahora sí, ahora, ahora ya volvieron para el dólar otra vez. Te das cuenta que son los hijos de su madre, pero a la vez son dignos de lástima. Ellos no hayan ni ellos no hayan ni qué hacer ni para dónde van a coger. No saben lo que van a hacer. No saben ni lo que van a hacer. No saben ni lo que van a hacer. Raúl, Raúl ¿Qué? Estible, no hay ni para dónde coger. Es increíble la ceguera política que hay. Yo los leo todos, anarquistas de Cuba, mijo. Ya me mandaste a fumar marihuana, yo no fumo marihuana. Un poquito más de respeto, por favor. No, no, no. Yo no voy a hablar con Eliezer nada, porque Eliezer es lo más probable que haya predispuesto al Chucho contra mí. No, yo los voy a obligar, tranquilo, yo soy un patriota, yo los quiero, siempre he dicho que los apoyen, pero yo no les voy a querer aquí atrás a nadie porque aquí todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Apareció Argemi, se te echaba menos Argemi. Argemi, tú no puedes vivir sin, sin este encapuchado inteligente. Tú tienes un orgasmo cada vez que me ves a mí. ¿Qué clase de amor platónico el tuyo, Argemi? No, yo no voy a negociar nada con, con nadie aquí. Primero que todo, la verdad no es limosnera ni anda detrás de la mentira. Y si ellos son de la verdad, ellos me van a buscar a mí. Yo no voy a buscar aquí a nadie. Yo voy a seguir contando mi verdad y los que andan buscando la verdad vendrán a la verdad. La verdad ni vocifera, ni especula, ni clama, ni es charlatana. Yo no voy a caer la nadie nadie aquí. Cuando ellos se queden sin gente por seguir con el mismo show y el mismo cuento que no resuelve nada. Entonces después que no lloren. Que no lloren. Que no lloren. Argemi, Dios no muestra el rostro y merece el respeto a Dios o no lo merece. Pregunto, ¿tú has visto a Dios? Dios merece el respeto y no muestra el rostro. ¿Qué pasa, tío? No, las claras están locas, están desesperados. Fíjate que no quieren que Yuli y yo trabajemos juntos. Porque saben que es una explosión. Ya, ya la gente está encontrando el camino después de tantos años. Y no soy yo. Tú no te acuerdas en la directa, como le dije a Julio, oiga, el futuro de Cuba está asegurado. Porque yo creía que el único que me sabe así soy yo. Mira, una muchacha piensa como yo. Y tranquilo, que la gente buena se va a ir juntando. ¿Qué le dijo Ultra Otaola? Claro que sí, no, no de cobarde Norberto. Yo pienso más bien que es un pueblo atemorizado. Escucha una cosa, ser estar atemorizado y ser cobarde son dos cosas distintas. La cobardía es la condición penca del alma. El hombre que no responde bajo ninguna circunstancia, esa es la cobardía. Pero estar atemorizado es tener miedo frente a una situación no es lo mismo anarquista de Cuba apenas que aparezca el tocororo lo voy a mandar a que te dé cepillo ya me di cuenta que tú eres una claria apenas que el tocororo entre le voy a decir cepillame al anarquista de Cuba este. te vamos a pasar el machete también a ti No te preocupes que te vamos a pasar el machete enseguida. Tranquilo. Goza. Atemorizados exactamente. No con miedo. Buenas tardes, maestro. ¿Por qué todos siguieron a Cristo? No, yo no sé si tú eres mi amigo o mi enemigo. Te veo con malas intenciones. Y con todo el respeto del mundo, esto no es espacio ni para chivato, ni para arrastrado, ni para vendepatria, ni para traidores. Esto es para cubanos que quieran algo distinto. Con todo el respeto y toda la esencia del mundo, tengo que mandar a eliminarte. Váyase para allá a ver los chulos. Váyase a ver. Usted quiere... Usted tiene. Si usted es comunista y es una ciberclaria, usted tiene que estar viendo el programa con filo. Aquí usted no hace nada. Aquí usted lo que viene es a joder. Y le vamos a pasar el cepillo apenas que aparezca el tocororo. Con respeto, porque desde esta plataforma no se le falta el respeto a nadie. Pues entonces, ubíquese, ubíquese en su intención, no en el comentario. Porque tú me puedes decir, mira Capucha, yo estoy en contra de eso, por esto, por esto, por esto. Pero ya empezar a sembrar la duda, la cizaña, para tirar a relajo el trabajo nuestro no te lo vamos a permitir. No te lo vamos a permitir porque nosotros no negociamos con los enemigos, no queremos enemigos aquí. Los comunistas para el Comité Central van a pasar hambre allá. Y no voy a decir que sea el caso tuyo, pero el que esté frustrado aquí, el que tenga que chivatear para una recarga de teléfono, uno se la puede ganar, que se vaya de este espacio. Este es un espacio de hombres libres, que quieren la libertad de su pueblo, y yo le acepto una crítica aquí a cualquiera, inclusive una corrección, porque ahí está Ultramaga, un hombre preparadísimo, y ahí está Montecristo, y cuando, mira yo lo que dije de la base ahorita, y rápidamente me rectificaron, y yo no me opongo a eso, pero malas intenciones no, Malas intenciones no, porque yo no le voy a permitir aquí ningún comunista que venga a joder aquí. Los cepillamos con, sin dolor en el alma. Así que gocen hasta que aparezca el tocororo, que ya va a entrar ahorita, me lo dijo. No los necesitamos. Aquí no queremos chanchulleros, ni miserables, ni muertos de hambre, ni desgraciados. exacto, el canal tiene que estar tranquilito ahí tú me pones, mira encapuchado yo creo que usted se equivocó aquí, yo lo veo así y ahí debatimos, como hablamos Yuli y yo yo le voy a dar a Rosanita Oropesa y a Angélica, que ellas son las que más se conectan. Le voy a dar acceso al canal, voy a hablar con el Tocororo, que él tiene menos tiempo porque él tiene que atender a su familia. Para que se, cuando estén ahí me vayan moderando y me le vayan pasando la guillotina a los comunistas. No, no, bromas no, no estamos hablando de bromas. Mira, te voy a explicar algo para que tú sepas nada más, mira. Si yo fuera un comunista y a mí me mandaran a un lugar... Yo llegaría así, mira. Porque el simple hecho de nada más estar en un canal donde se transmite información y conocimiento es digno de mira, de escuchar en silencio aunque seas el enemigo. Porque el conocimiento es lo único que ni pesa ni sobra en este mundo y nunca está de más. Para que no vivan engañados, para que no los tengan ahí trabajando. ...por 25 centavos... ...como tenían a los voluntarios españoles... ...por un peso al día. No, lo de puro a mí eso no me molesta. A mí lo que me molestó fue que me dijo él... ...y querrá, Yuli, trabajar contigo. Yo pienso que sí, ¿por qué no? Yo no tengo una enfermedad contagiosa... ...y yo no creo que mi relación con ella le afecte ni a su familia, ni a la mía, ni a mí, ni a ella. Ok, ya yo voy a dejar eso tranquilo. Sí lo leí, por eso, por eso estoy confundido, porque leí el buen comentario por allá, y ahora veo que... Como que te saliste, que me dijiste que me fuera a fumar marihuana. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Estoy concentrado. Esto es un agua de colonia, querido mío, mira, esto es un agua de colonia, con mentol para descongestionar la nariz. Exacto granito de canela. No, si no estamos hablando de preguntas, muchachitos, no hablamos de preguntas. Estamos hablando de que en la vida uno tiene que aprender a respetar. Es el principio de toda relación es el respeto. Lo dijo Juárez. Yo nunca le voy a faltar respeto a nadie. Yo siento un inmenso cariño y placer por la gente de este canal. A todos he respetado. Fíjate que ahorita le mandé, ahorita le mandé, un videito a Oscarito felicitándolo por el cumpleaños y lo borré. Lo borré porque iba manejando el carro y entonces no quería que el logo del carro saliera porque creí que, que la gente lo iba a malintencionar y lo borré por eso. ¿Entiendes? Porque no es un carro común y corriente. Y por eso lo borré, después se lo digo de aquí. No, no, tranquilo, déjalo ahí. Queremos la base naval de Guantánamo. Qué bueno que se hicieran pullover alusivo. Queremos que nos devuelvan Guantánamo para construir una Cuba nueva, una Cuba distinta, una Cuba libre. Tú sabes que yo tenía una página en Facebook, pero que tú no sabes que Orlando Rajadel me, me mató, se enamoró y me desgració la vida. Claro que tenía una página en Facebook, tenía miles de gente ahí. Es más fácil ir a Guantánamo que ir a Cuba. Si nos dieran Guantánamo, desde allí nos armábamos y acabábamos con esa gente. Con 3 F-16 acabamos con esa gente. No tienen nada. Con 3 F-16 nos hacemos de los cielos de Cuba. Desembarcamos 10.000 hombres en la provincia de Oriente y ya le quitamos Oriente de un leñazo. Que es la zona de la fortaleza militar en Cuba y de la gente más guapa que tiene Cuba todavía. Con 10.000 hombres le quitamos Guantánamo. Santiago, Holguín, Latuna y Granma. Y ya después que tengamos Oriente en las manos, lo otro es lo comido por los servido. Y es más fácil no responderme. Y Liliana de los Santos, que has escrito que yo no, no sé, no, no he visto, yo no puedo estar pendiente de, de, de esas miles de personas escribiendo ahí, cientos de personas escribiendo. ¿Qué, qué creo de los Pichiboy? Yo creo que son, tú sabes que a pesar de, de ser unos muchachos de la generación hacer que volar, son bastante decentes y educados. Tú no los vas a ver a ellos diciendo esa cantidad de malas palabras, de vez en cuando se le va alguna. Pero no. tú no los vas a ver en esa grosería y el humor de ellos es un humor bastante sano, bastante limpio. Son muy profesionales los dos muchachos. Yo de vez en cuando los veo muy profesionales. Son. Les recomiendo que vean Memorias de la Sierra. Ellos hicieron cuatro capítulos nada más. Debieron seguir porque la serie estaba muy buena. ¿Cuáles dos preguntas me has hecho, Iliana, mi hija? Exacto. Me parece que son dos muchachos excepcionales. No, tranquilo, yo tranquilo. Están, está, están, están desesperados. ¿Tú sabes por qué están desesperados? Porque ellos saben que es una propuesta distinta. Muchachos, si lográramos juntar al exilio cubano y, y, y reunirlo una vez para hablar. ¡Ay, papá! Mis lágrimas se derraman. Si lográramos protestar para que nos devolvieran la base Ay papá, eso es cubanía puro, eso es patriotismo, eso es todo un pueblo entregado a su causa. Ahí sí les da. Lo que hizo el Dalai Lama, excelente. Se la llevó, eso es un patriota. Él sabía que si él no decía eso, porque al final de la jornada, al final de la jornada, el cimiento del budismo no está en el Dalai, está en Buda. Y el Dalai sabía claramente que los comunistas lo único que querían era destruir la religión del Tíbet, que a pesar de estar bajo el territorio chino, siguen siendo una provincia rebelde, porque ellos no han podido conquistar a los tibetanos ideológicamente. Entonces están cerca de la frontera con, con Nepal y con la India. Cualquier bobería brinca en la frontera. Entonces eso es lo que quieren ellos. Destruir la identidad de los tibetanos para dominarlos emocionalmente. Claro que sí, yo, yo, muchacho. Se puede lograr lo que sea. Sí, yo tengo el conocimiento para hablar con ellos, no para convencerlos. Yo puedo hablar. Hablar es una cosa, convencer es otra cosa. Iliana, no sé de qué me has hablado. El pueblo no hace nada en la calle, sin organización. No podemos sacrificar a los muchachos para que les echen 30 años. Eso hay que organizarlo. Una guerra en el clandestinaje no, no funciona en Cuba. Eso es por gusto. Los liquidan en nada. ¿Qué tú te crees que sea es el tiempo de los revolucionarios que le cortaban los testículos y no hablaban? Si hoy por una recarga de teléfono mira cómo te chivatean ahí. ¿Qué tú puedes esperar de, de una población así? A William Soler le estirparon los testículos, le cortaron el pipí. Le sacaron los ojos, le clavaron una caja de tachuela en la cabeza a un niño de 13 años y no habló. Cuando cogieron con una bomba, creo que en una estación de policía en Santiago de Cuba. Y la historia no la contaron los comunistas, la contó la, contó la gente de Fran País. Porque él trabajaba con la gente de Fran País. Y no habló un niño de 13 años. Y hoy por una recarga de teléfono, mira cómo están. ¡Ay, mi hijo. La Ossemi, se hágale caso a la capucha, que sabe lo que le dice. ¿Qué le, ¿Qué le hicieron 100.000 atentados? Eso es mentira, del mentiroso ese. que es 100.000 atentados? ¿De que Nada. Eh, él se quería comparar con Charles de Gaulle. Campeón, dice un día en Argentina. Campeón olímpico en intentos de atentado y magnicidio. ¡Mentira! Los únicos atentados que fueron planificados y casi probables en Chile, en el 79, si mal no recuerdo, con el camarógrafo, Marita, que le iba a dar el veneno que se enredó con el tipo del que estaba trapeando en el Hotel Habana Libre, que le gustaba ir por la mañana a tomar chocolate. El traje que le querían dar, que tenía una toxina que se lo ponía y le producía un cáncer en la piel. El lapicero que explotaba, que eso fue verdad también, yo leí todo eso. Y, el, y, y una bomba en un cobo que se le iban a tirar en Cayo Piedra, donde él una cosa de colorida, de muchos colores, para que cuando él estuviera haciendo surf, digo, eh, eh, nado submarino, lo viera, lo cogiera y lo explotara y lo matara. Pero todo eso lo abortó porque la CIA, la CIA le hizo ordenar, la, la, el, el gobierno americano le, le hizo firmar a todas las agencias que no iban a trabajar más para matar a Fidel Castro, que es 600 asentados. Eso es mentira, comunismo es mentira todo. ¿Por qué me dicen maestro? Si maestro solamente hubo uno y fue Jesucristo. La gente me lo dice de cariño, pero pues yo no me considero un maestro. Pero bueno, habría que cambiarle el nombre a todo el que enseña en la escuela. Entonces, según tu concepto, el que enseña en la escuela, ¿cómo le llamaríamos? Iliana, el que enseña en la escuela, ¿cómo le llamaríamos? Enseñador, enseñante, educador. No son educadores porque la enseñanza y la educación son dos cosas distintas. A ver, explícame. ¿Cómo sería Iliana? Yo no me estoy comparando con nadie. Yo te digo y te repito. Los que están en las escuelas enseñando, ¿qué son? Para ti, que tú no quieres que le digan maestro a nadie, excepto a Cristo. El que le da clase a tus hijos, como tú lo conoces. Cuando el niño te, lo, te enseña y dice, mira, mamá, este es mi enseñador. Te dicen así, mi enseñante, porque educador no es, educar y enseñar no es la misma cosa. Maestro en primaria, profesor. Y entonces, ¿es maestro o no es maestro? A Martí le decían al maestro, de todos los cubanos. Maestro viene del latín maestrum, que significa el que enseña. ¿Ya está eh, satisfecha mi queridísima Iliana o también tenemos que cambiar el latín porque a usted no le gusta que le digan maestro el que enseña? ¿Usted sabe latín? No, yo no le estoy tirando las perlas a los cerdos, es para que, para que se tranquilice. Gracias al mambí cubano. Da lo mismo que seas Liliana que Iliana, da lo mismo. Al final yo no sé quién está ahí. A lo mejor eres Federico y tienes el nombre de Liliana. No importa cómo te llame, estás ahí. No, está directa, la voy a dedicar para que, para que la gente salga del... Del desenganche. Esa es la palabra chiburrasca, concilio. Exacta, pero es que tú no tienes que saber quién está detrás de los trapos porque tú no eres ni policía, ni investigador policial. Pienso yo no. Que tú seas un pa una patriota excepcional que está buscando la libertad ahí. Que a ti no te importa. A ti no te roba el sueño quién esté detrás de la máscara. Tú vienes a escuchar. ¿No es así Liliana o no? A ver, respóndeme ella. ¿Tú no vienes a escuchar? ¿O a ti te importa quién esté detrás de la máscara? Ver? Que si yo hablo inglés, eh, no hablo inglés. Porque si te digo que hablo cinco idiomas, entonces soy un parzante. No hablo nada, tranquilo. Que si soy casado... <ríe> no soy casado, soy soltero. Es que el problema es que cuando, mira, mira, yo siempre he dicho aquí, siempre se lo digo a ustedes. Esas cosas las leí yo hace 40 años. Mira, yo no uso teleprompter, yo no uso nada, yo no trabajo con nada. Todo lo que yo hago, mi directa es a memoria, mente. Porque yo no tengo tiempo para eso, mi trabajo no me lo permite. Entonces, siempre hay un dato que se va, pero este tipo de persona, este tipo de persona no mira es como el, que, el crítico de arte, mira, mira, mira, mira, y tiene razón, mira. Una vez yo estaba en La Habana, en una exposición de arte, en una galería de arte que estaba en consulado, consulado entre San Miguel y San Rafael. El que pasa por atrás del.. La calle que pasa por atrás del Gran Teatro de La Habana es el consulado Entre San Rafael y San Miguel. Ahí en la esquina había una galería de arte. Entonces vino una pintor, no se dice pintora, una pintor del Ecuador y trajo su, su obra. 60 cuadros. Eran unos marcos de ensaco de yute. Y era surrealismo con plástico, con plástica impresionista. Dos o tres técnicas. Y habían algunos cuadros de técnica de, de contrapunteo. Eh, los comunistas no saben nada de eso, pero bueno. Y ella empezó a hablar conmigo. Me dijo, ¿le interesa la obra? Digo, sí. ¿Qué tú ves en este cuadro? Me dijo, bueno, yo dije, bueno, yo veo ahí como una vorágine. Porque. El arte es así. La gente va y se ríe y dice, bueno, para un indocto, era un, un poco de marañete de pintura, pero para mí no, que conocía las técnicas de pintura. Yo sabía lo que era el realismo, el, los acuarelistas, los muralistas, los plásticos, los impresionistas, la plástica impresionista con contrapunteo. Yo sabía lo que era el surrealismo, el realismo. ¿Por qué? Porque yo he estudiado todo eso. Me dijo... ¿Tú sabes de Historia del Arte? Digo, bastante. Y empezamos a hablar de pintores. Me dijo, ¿conoces a Waldo también? Digo, claro. ¿Sabes cuál es su técnica? Sí. Y me dice, qué raro. Porque yo estoy aquí en esta galería de arte y oigo a la gente que no saben, me dice, oigo a la gente que está aquí que no saben que yo soy la expositora de la obra. Y, y me dicen que esto son un poco de cosas sin, sin razón y sin sentido. Y lo que la gente no sabe es que un paisajista y un muralista, la técnica para pintar en paisaje y en murales es más fácil que ser un surrealista. Tú miras la obra de Van Gogh, por ejemplo, Girasoles, La famosa obra, o el doctor, el famoso doctor Crack, aquel que no me acuerdo. Me... Llegó el tocorono, mami, tocorono, mami. Hágame el favor y cepílleme ahí. Le voy a decir ahora, qué quédese ahí. páseme por la chagria, la chagra. Le voy a decir ahora, hay un tal Efren ahí, Efren. Cepílleme Efren. Y hay uno que se llama el anarquista ahí. Cepíllemelo también. Abatazo TV, cepíllemelo también. Liquídalo. Argemi que apareció por ahí, pásemelo por la piedra también. No me dejes ninguna claria de esa. Mándemela para allá, para la charca de ella. Anarquista de Cuba, me lo cepilla. No sé quién es Diana. Bueno, está bien, me voy a quedar solo. Me voy a quedar solo con los verdaderos cubanos. Aquí yo no quiero comunistas. Bajando a todo el mundo para abajo. A Efren me lo cepillas pero me le pasas el cuchillo a Efren suavecito así para que él siente el rigor del acero, de la verdad sobre el cuello de un comunista miserable. Con, con, con sadismo suavecito me le vas escribiendo, te voy a dar un time out suavecito pero me le escribes primero un una cosita bonita con, con sarcasmo y con sadismo y después me le pasas el, el cepillo. Dierry, ¿cómo estás? El mami te quiero, Rufo. Anarquista de Cuba. El anarquista de Cuba ese me lo mata, pero no me le deja una muerte lenta. Me le me me, me deja caer la guillotina y me le pones arriba 50 libras de plomo para que sea un solo leñazo. Para que ni sienta nada. Váyanse, váyanse para los pa váyanse para la verdad de Cuba. Vayan allá a darle la a un vertico. Aquí yo no quiero comunistas. Se acabó. Yo no voy a dedicar dos horas hablándole a, a los cubanos para que venga una mano de hijo de puta, sin vergüenza, a joder la gente buena que está aquí concentrándose, aprendiendo, aportando ideas y soñando con la libertad. Aquí no quiero comunistas. Tocororo, cepillo para todo el mundo. Pelotón de fusilamiento sin juicio. Se los echa a los, a los cocodrilos del olvido vivo, para que se los coman vivos. Que esa gente no merece vivir. Ale, te quiero. Llegó Ale. Yo quiero gente aquí como Ale, como Rufo. Como Yayito la carne, como Maga. Batazo TV, ese me lo... Me, lo, me le da... Cepillo. ¡Ay, cómo me divierto yo! Ay, ay, cómo, ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, cómo sufren ellos porque se les acabó el negocio! ¡Ay, ay, ay pero qué emoción! Yo soy como el marqués de Sade con los comunistas. A mí me gusta hacerlos sufrir, torturarlo. Jerry, claro, porque 180 lo más probable es que sean claras. Se mudaron para aquí. Porque ellos saben que aquí está la verdad. Sí. Todavía tocó no me has votado esa gente de ahí. Te veo atrás. Sí, mira, hay que cogerlo. te voy a decir cómo se hace, mira, te voy a decir cómo se hace, mira. A esos comunistas tú los coges y que me perdone la gente decente, pero vamos a dedicar un rato a imaginar. Hay que amarrarlos en una silla y poner un caldero con plomo derretido y echarle plomo derretido por los oídos para ver si se le quita la sordera que el comunismo le metió y después amarrarle las manos y meterle aguja por las uñas para adentro. Y cuando estén inflamados, dale con un martillo, tao, tao, tao. Para que aprendan a amar a su patria. Para que aprendan que lo más grande que es su pueblo. Que no se pueden prestar a los intereses de una tiranía macabra. Que ellos son muertos de hambre. Que es como dijo Luis Dénet. No hay espectáculo más triste que ver a pobres que no tienen nada. Golpeando a pobres, tan o más pobres que ellos, para defender a ricos que lo tienen todo. Esa gente usted me la cepilla suavecito, me le corta la lengua, primero me le da un tortor con alambre puro en la lengua y después con un pedazo de botella de vidrio me le corta la lengua a pedazos y se la echa a los perros, que esa gente no vale un kilo, esos son unos miserables. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Yo soy como Franco. Yo con los comunistas no quiero negocio. Yo eso no quiero al lado mío. Yo no quiero aquí comunistas. Fíjate que hoy voy, a, hoy voy a hacer una directa típica. Comunistas no. Verdad que los perros no comen eso. Estás locos, se, se, se empachan. No, la gente sabe entender, chiburraca. La gente sabe entender qué cosa es ironía y qué cosa es cubanía. La gente no es boba aquí. La gente sabe muy bien que la obra... Tú no, Escúchame, escúchame, chiburrasca. Todo el mundo puede entender cuál es mi mensaje aquí. La gente tiene que entender algo, chiburrasca. El que por lástima perdona al lobo. Escucha esto y quiero que te sirva para toda la vida a ti, a todos... Los buenos patriotas están ahí. Es que por lástima, perdona el lobo, en esta vida sacrifica a las ovejas. Con el lobo no se puede tener compasión. Hay que matarlo antes que él te desguace y te acabe con el rebaño. Y la intención de ellos es convertir este espacio de libertad, de contacto, donde vienen buenas personas, para convertir esto en un vallón, un relajo, y no se lo vamos a permitir. Les vamos a pasar... El cuchillo de la dignidad por el cuello a todo el que aparezca aquí a joder. Váyanse a joder para allá, para el comité. Aquí quiero gente yo comprometida con su verdad y con su libertad. Yo no voy a pagar un internet, yo no voy a pagar stringar, yo no voy a poner a trabajar al color en la verdad de Cuba, ni los voy a tener ustedes aquí para que venga un desgraciado miserable a jodernos y a sabotearnos nuestra directa. No lo voy a permitir. La gente que entienda lo que quiera y te, y te, te mando a ti Chiburraca mi disculpa Pero no es así Quien, eh, Quiero que te lo aprendes y, y que te sirva para todo en la vida Si tú le coges lástima al lobo Entonces vas a sacrificar a las ovejas Fuego con el enemigo Fuego con el enemigo El que comete el error de subestimar al enemigo No sobrevive a la desgracia Porque no hay nada más miserable en este mundo Que un comunista no, no, te engañes, no hay nada más miserable, eso es lo peor que el mundo ha dado. Hay que ser como Bukele. No, no solamente me quieren silenciar a mí, es que quieren matarles a ustedes la confianza que hemos ganado con nuestro trabajo. Quieren sembrar un estado de opinión desfavorable. Esa es la intención de ellos aquí. Porque ellos, ¿por qué tú crees que ellos están tan empeñados en querer saber quién soy yo? Para desprestigiarme, para inventar cosas de mí. Entonces yo quiero que hay gente buena. Gente buena. Yo no quiero aquí basuras de esas. A mí no me hace falta ni like. Primero no dan like. Después no donan dinero. Y tampoco producen nada provechoso. Entonces, ¿qué hacen aquí? ¿Le vamos a pasar la mano porque todos somos cubanos? Pero si estos no son cubanos buenos. Estos son traidores. Estos son esos hombres que Martí dijo que no tienen decoro. Te ofrecí 100 dólares, <ríe> si me quito la <ríe> Están locos por saber. Oye, yo, oye, yo, yo, eh, a la gente mía buena ahí. ¿sabes? Yo, ¿sabes? Yo les dije que, que, de la lisa, gracias por tu contribución. Yo dije que hoy es una directa típica, porque a mí me gusta eh, que la gente mía me vea a mí como un amigo fraterno, un ser humano. Con todas las condiciones. Yo no soy un tipo obtuso, que para que alguien venga a hablarme tiene que darme la mano, no, no, no. Yo soy una persona sencilla. Uh, uh. Ya tú sabes, tú no me has visto haciendo café con leña. Pero entonces ahora mira, mira, mira donde yo los tengo locos. Primero que todo, la mata de jagüey que yo tengo es una mata típica de Cuba, donde único se cocina con leña en Cuba o en un país pobre. Entonces vas a vivir en Miami cocinando con leña. Te das cuenta que están locos, que no hayan qué hacer. Vamos a suponer que ellos imaginen que yo sea pobre. Pero cuando me ven con mis carros modernos, que están ahí en todas las directas, hay una contradicción enorme. Cocina con leña y tiene un carro que vale una plata. Entonces andan locos, locos porque yo me quite la capucha. Porque la seguridad del Estado anda loca, que se quite la capucha para ver quién es. Y ellos sospechan, pero no saben en realidad quién es. ¿Todavía, Efraín, no te han cepillado? ¿Todavía no lo han cepillado? Tranquilo, tranquilo. Tú verás hoy en la directa de las nueve de la noche cómo los voy a cepillar. Quien sacrifica por lástima al lobo quien perdona al lobo por lástima sacrifica a la joven. Te voy a decir de nuevo lo del lobo. Quien por lástima perdona al lobo sacrifica a la joven María pura y gracias por llegar estar ahí mi niña Qué bueno que llegaste Que no, es, que no es fácil dar un mensaje. Si mira la, mira la cantidad de gente. Hemos metido en, en, en los tres canales que hay. 16 mil suscriptores en, en tres o cuatro semanas. Entre un canal, otro canal y otro canal. Mira cuánta gente se suscribió a Yuli. No, a ver si Yuli me concede la gracia de que trabajemos juntos. Para que tú veas cómo se va a poner eso por la noche, papá. Porque cuál es el temor de los comunistas. Los comunistas saben que lo más maligno que puede haber para el comunismo es una mente que piensa. Dime tú, Yuli, con ese cerebro grandioso, al lado de este humilde hombre que sabe algunas cositas. Eh, eh, déjame decirles algo, esa directa de Yuli y yo, eso es una obra de arte del periodismo investigativo y... De un panelista que entrevista. Eso quedó especial. Eso es una entrevista mortal para el comunismo. Y ellos lo saben. Quien por lástima perdona la sabandija, sacrifica a los corderitos. No, tranquilo, tranquilo, si yo te lo agradezco. Ellos no van a saber nada. Ellos no van a saber nada. Tranquila, tranquila. Gracias, Ultramaga, tú sabes. Ultramaga, Ultra quise hacer una directa atípica hoy para, para poner en su lugar a, a la, al Departamento de Ciberinteligencia de la UCI y para que la seguridad se lleve un mensaje de que en este espacio no vamos a tolerar a esa gente. Están gozando ahí, pero hoy a las 9 de la noche les vamos a dar cepillo a todos. No queremos comunistas aquí. Me voy. Los quiero. Voy a... Hacerme una sopita con leña rica Y después les mando el video A la gente buena que se conectó Mi abrazo fraterno Lo más grande del mundo con ustedes eh, Tenemos que seguir Tenemos que tener fe Y veremos qué es lo que pasa Los quiero mucho Si ven por ahí a Oscarito Díganle que yo le mando mis mejores deseos por su matrimonio. Y si ese deseo puede ser traducido en una bendición, que creo no soy nadie para bendecirlo, que le vaya bien. Que todo lo mejor para él y para su esposa. Que cuando tenga un problema, recuerde que las decisiones en el matrimonio y las grandes y decisivas decisiones de la vida, se toman en la mesa de la paciencia con la cuchara de la tranquilidad. Los dejo y a las nueve y media a estamos ahí. Muchas gracias, Ma, Marín, por tu super chat. Te quiero. Los quiero mucho. Recuerden, tanto en la guerra como en la paz, el derecho al María. No vi muy bien, María, Marín, gracias por tu super chat tanto en la guerra como en la paz, así como en los pueblos y las naciones, el derecho, el respeto al derecho ajeno en la paz. Las grandes decisiones de la vida se toman en la mesa de la tranquilidad con la cuchara de la paciencia. A las nueve nos vemos, un abrazo, los quiero y que Dios nos bendiga.